A este canal Estoy muy, muy, muy emocionada Este es el primer video Que les grabo En donde aparece la nueva decoración navideña pues Y no había tenido oportunidad De hacer videos Porque no sé, como que en este tiempo Como que se me fue la creatividad Y no sabía qué traerles al canal O sea, y sí leía, pero tuve momentos Amigos, tuve momentos en los que Ya no sabía Si continuar leyendo o ya no Y no sé, pero bueno la cosa aquí es que, como dice en el título de aquí abajito, les traigo recomendaciones de libros para leer en esta época del año. Espero que estos libros les apachurren, les abracen el alma, el corazón y se sientan amados, se sientan queridos y se sientan apapachados. Antes de comenzar, quiero decirles que estos libros no van en ningún orden en específico, simplemente los voy a ir diciendo por cómo los tengo aquí, como los estoy encontrando en el librero OEDA. El primer libro del cual les quiero hablar es Y colorín colorado, trata básicamente de una chava que eh, es dibujante y ella está trabajando en una tienda de cómics y se siente súper frustrada porque a la edad que ella tiene eh, ya ha visto varias personas triunfando y haciendo muchas cosas y ella sigue estancada de que en el mismo lugar y siente que no va para ningún lado, que su vida no, no tiene ningún sentido, pero afortunadamente tiene un amigo el cual la invita a una conferencia de un tipo que ha logrado cosas va y resulta que esta persona que da la charla es una persona que tiene... o sea, se escucha bien raro, ¿verdad? <risa> pero esta persona tiene una libreta que es mágica y él puede dibujar, puede escribir y esas cosas se hacen realidad básicamente es por eso que ese señor tiene mucha fama, tiene mucho dinero y tiene mucho éxito en la vida entonces esta chava se da cuenta y le roba la libreta empieza a dibujar a su príncipe azul a la persona ideal, a la persona que siempre se había imaginado. Y de ahí comienza absolutamente todo este show. Es un libro que de verdad te saca carcajadas. Lo recomiendo, 10 de 10. Otro libro del cual les quiero venir a hablar. Y justamente hace poco acabo de terminar de leerlo. Y es este libro que me sacó de mi... Según bloqueo de lector Y es algo que yo ya, ya ocupaba leer Y estoy hablando de Boomerang Este libro trata de dos chavos Que están casi casi por terminar la universidad Y se conocen de una manera súper extraña Inesperada en el primer día de trabajo Bueno, antes de su primer día de trabajo No les estoy spoileando nada Porque todo lo dice en la sinopsis Justamente cuando se conocen se dan cuenta Que están compitiendo por el único lugar de trabajo que hay en ese lugar Y, o sea, obviamente son becarios Pero les ponen de que pruebas Para ver quién es mejor en esa área Y se pueda quedar después Pero tanto la persona encargada de esa área Como ellos O sea, se hacen sufrir mutuamente todos <ríe> Pero lo, lo más curioso es que eh, Conforme se va dando la situación Ambas personitas se van enamorando Pero ellos tienen un conflicto muy grande Porque... Son compañeros de trabajo, pero se gustan, pero están compitiendo por el, su lugar de trabajo. Y pues nada, este libro de verdad que, que me gustó muchísimo, me sacó de mi bloqueo de lector y creo que lo aprecio, lo aprecio por eso. Entonces este es un buen libro para que tú que te gusta el romance o te gustan, eh, no sé, los clichés, eh, puedas leerlo en esta temporada. Este libro nos habla de un matrimonio el cual la chava... Es una guionista de televisión y se la pasa trabajando full todo el tiempo. Y no tiene tiempo para sus hijas ni para su esposo y siempre llega súper súper cansada. Justamente antes de Navidad ocurre un acontecimiento. Encuentra un teléfono mágico, por así decirlo, y ella jura y perjura que ha estado hablando con su esposo. Pero no es su esposo del, de ahora, sino que es su esposo del pasado. Y con ello empieza a recordar muchísimas cosas de cuando estaban... Siendo novios o cuando estaban salidas Justamente días antes de navidad se molestan Y no pueden estar juntos Así que sin querer Ella encuentra un teléfono mágico En el cual se da cuenta de poco en poco Que no está hablando con su esposo de, de, de ahora Del presente Sino que está hablando con su novio Su esposo En aquel entonces su novio Y empieza a recordar todas esas cosas Que habían pasado cuando estaban, eh, cuando estaban juntos Cuando eran novios y de poco a poco empieza como a agarrar la onda y a darse cuenta de todas las cosas en las cuales estaba equivocando Imagínense tener un teléfono mágico y hablar con ustedes del pasado Sería era la cosa más extraña, ¿no? Como de, ¿qué tiene que decir Dani del pasado? ¡Muchas cosas! ¡Oh! El último libro, pero no por eso menos importante Estoy hablando de El Club de Corazones Solitarios Este libro lo leí recién el año pasado En otoño También fue una relectura de este año Para el Readathon de Gilmore Gears La primera vez que lo leí, me gustó La segunda vez que lo leí Me encantó Me hizo reflexionar muchísimas cosas Este libro trata básicamente de una chica Que ya está harta de las relaciones amorosas Porque le rompieron el corazón Básicamente Y... Y ella jura y perjura que ya no va a tener ninguna relación con ninguna otra persona hasta que termine la preparatoria. Y así es como, sin querer, se propaga esa información y algunas de sus amigas están súper interesadas en ese club y es como de... Hmm, ¿Cómo que no vamos a tener novio? A ver, eso me interesa, a ver, yo me quiero meter. Y empiezan con un montón de situaciones y cosas súper súper divertidas. Eh, empiezan a tener un reglamento de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. No salen con ningún chico y, y hacen pijamadas, hacen reuniones y todo esto todo es muy divertido. Eh, me gustó mucho, una, por esa situación y dos, porque... Eh, todo está ambientizado con los Beatles O sea, absolutamente todo Y yo soy mega fan de los Beatles Por si no se han dado cuenta Porque tengo ahí un vinil de ellos Cada tanto apartado hay una canción de los Beatles Y las protagonistas Bueno, la protagonista tiene un nombre De una canción de los Beatles Y su hermana Y, y aparte la cosa más extraña O la, la cosa más divertida es que sus papás se conocieron en un concierto como de tributo a los Beatles, o sea, este libro me dio vida, me dio todo, y así que sí, si ustedes quieren leerlo, de verdad es una buena oportunidad, además está creo que en descuento en, en las librerías, por pues si sí, de verdad sí están súper interesados en eso. Esas fueron todas mis recomendaciones de los libritos que puedes leer en esta época del año Les digo, no sé qué tiene diciembre que te da como ese vibe de querer leer romanticismo De querer sentirte apapachado Amado y todas esas cosas bonitas Pero eh, sí Si ustedes tienen alguna otra recomendación Que podamos leer en estas épocas Háganmelo saber aquí abajito en los comentarios Y yo voy a estar súper súper feliz Y contenta de leerlos También aquí abajito en la cajita de descripción Les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan Y me sigan, nos vemos en el siguiente Video, bye Espero que me esté viendo bien porque me va a sentir una tonta si no se ve bien